Las melodías que cargadas están De tantas emociones que vuelvo a revivir Haciéndome sentir que nada está tan mal radio y sigo recordando emociones de un tiempo lejano que hizo